Mira, por primera vez de Mil Choco así que what? así que ahora sí estamos en Mil Choco por primera vez ¿me arranca? Sí. Bueno, por aquí Mil Choco le digo, hmm. Le digo a Julián mama, que se va a jugar con Diego y con, con, con Santi Mamá, ¡dame! Oh. ¡Quítalo! Y ahí se acomodó todo lo que tenía. Ese es Diego. Bueno, mi ¿dónde estás? Ese es Diego, Diego 98999. Oh, sí. Le digo que voy a ir al baño. ¿En Oye, qué es de aquí. Sí. Me mate. A ver. ¿De cómo se es solta? Bueno. ¿Qué pasó? Ah, pensé que me había dicho que estaba bien. ¿Dónde están las maricas? ¿Y ahora qué, qué? ¡No! ¿Qué hice? Bueno, es que ni siquiera sé cómo se salta aquí Que es mi primera purse No, no, no, no Ah, ya sé, ya sé Ah, dejo pizarras cada vez que van. Aquí. Aquí hay gente que va a encontrar mis pizarras. Luego van a decir, ¿sí? Por aquí entra un guarro. <risa> ¡Eh! ¡Ayuda, no, marica. Te odio. George, necesitamos encontrar algo con la que papá puede escribir. Joaquín, chocos. George encontró al señor dinosaurio. No puedes escribir con el señor dinosaurio. Oh, misiones. No me puedo mover, se si me desgració. Oh, mira, un gran John. Papá con esto. Vamos, George. Oh, se me murió ¿Y yo qué? Ya estoy muerta ¿Podemos buscar algo más? Está bien, vamos a jugar el juego de buscar Porque a mí... cuadrado George George ah. mm, este es un círculo ah, necesitamos encontrar un cuadrado ¡Esta pintura es cuadrada <risa> muy bien encontraste un cuadrado ¡Hurra! ahora qué deberíamos buscar ahora deberán encontrar algo <risa> Se me creció, a ver, voy a reiniciar. Está bien? Sí, sí, no tío, ¿qué dices? Ahí vamos... ¿Qué? ¡Ah! ¿Escuché? Ahí vamos, ahí vamos... Nos apretemos a mil el choco... Ahí... Comenzar... Ok... Vale, vale, vale... Ahí va la cosa, ¿no? Bueno, aquí ya todo está bien. Bueno. Que comience la partida. ¿Qué es eso Azul. Hostia. ¿Qué? Que estoy remenso. Oh, Dios mío. Vamos al infierno. What the fuck. ¿Cómo que vamos al infierno? ¿Cómo que vamos al infierno? What? A ver, a ver, a ver. Hay algo que no entendí. Comenzar. No, se me ha crash el juego otra vez. ¿Cómo, cómo, cómo? Comenzar. Sí, somos de chocolate. Somos de chocolate. Somos de chocolate. Oh, por ejemplo, hay blancos. Tómala en su cara, bobosín. No, porque a mí nos mataron de otra vez. Soy un pobre de chocolate. Soy pobre de chocolate. Que dijo, ah, no, perdón. No, no, no. Dios, me mataron como cenizas de chocolate. Otra vez, ¿dónde están los guachos que querían con? No, un amigo se murió y se marchó. Ven acá, ven acá, ven acá, Dani. No, mejor me pongo acá porque me van a chacalear. Vamos, chocolate. Yo acabo de matarme uno. ¿Qué dijo, marica? Ay. No, no, no, no, no. ¿Qué dijo? Soy más buenísimo en esto. Me acabo de matar a dos en bola. Acabo de matar a dos en bola. A ver. Seguimos. Revive. Revive. Cre de huevo. Oh, allí hay sargentos intentando matarme. Pero no van a poder. ¿Qué dice, Blanquito? ¿Qué dice? ¿Y ustedes qué? ¿Hay alguien por aquí que sea blanco? Hola, soy yo, soy yo, ¿qué hacen? nave mm. oh, aquí hay un tipo ¿dónde está Jimmy? te tengo ¿dónde está? oh, lo maté al chacaligado está chacaligadísimo baby chacaligadísimo baby chacaligadísimo chágala dijimos baby que que un hostia sí tú qué men hola Peter Patter, Peter Pan no aquí fuera soy una un simple de pájaro sin alas no no ¡Ocho de las travesías!